Para mí es un placer estar aquí Yo soy Claudio Corona Y hace tiempo que estoy haciendo esto Por una razón, oh. por una razón escribí para ti Pues te lo mereces Por ser así Ya que me has hecho Feliz las veces que te di mi tiempo, el cual mereces Miro tus fotos con alegría por los recuerdos de aquellos días Pues como la lluvia en el desierto fue la reacción a tu nacimiento Si te contaran de lo que siento, si te contaran mis pensamientos y mi razón para tocar Si te contaran de lo que siento Si te contaran mis pensamientos No me mirarías igual No es solamente una emoción es una opción, una elección, un sentimiento que solo crece. Toma mi tiempo, te lo mereces, acércate y podré contemplar el brillo que dejas al caminar, pues como la lluvia en el desierto.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 Yo soy Claudio Corona y esta y otras canciones Nami están se disponibles. Se guay. <risa> Te amo, papá. Ah, esa fue Alice. Esta y otras canciones están disponibles en Spotify, en YouTube, y si ustedes quieren apoyar a un miembro de la familia, pueden escucharlas, es gratis.